Empezaba azul, la mañana era normal. Nada hacía presagiar que precisamente tú. Barrerías de la calle, las oscuras existencias, los cristales rotos y mi angustia. Pareciste de la nada, entre sombra y luz. Al abrirse la quietud, te dejó en libertad. Y volaste los tejados, y limpiaste mi mirada. Me dolieron los ojos de tanta belleza. Tú me guiabas en mi soñar Yo te seguía hacia el mar Cuando quise recordar El día empezaba azul, la mañana era normal Nada hacía presagiar que precisamente tú Barrenías de la calle, las oscuras existencias Los cristales rotos y mi angustia Gracias.